Hola amigos de Ciencia ErgoZoom, soy Eduardo Loría, el, el director de editorial de la revista eh, que edita la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta ocasión les quiero hacer una cordial invitación para que eh, se suscriban al canal de YouTube que hemos, eh, con el que estamos apoyando la difusión de los artículos de la revista. ¿no? Esto le ha dado una gran visibilidad, mayor factor de impacto y creo que es un vínculo para que estemos en contacto con los videos que están subiendo autores de artículos y que podamos tener una, una comunicación, eh, discusión académica que eh, es en favor del trabajo académico que realizamos todos. En esta ocasión estamos ya por poner en línea, como ya saben la revista ya es de publicación continua, lo que significa que los artículos, de acuerdo como son aprobados, este, suben en línea pero ya en breve estaremos subiendo el volumen 26, es decir, 26 años de trabajo, 27 años de trabajo editorial ininterrumpido cuatrimestral, el número 3 que corresponde al eh, noviembre de 2019, febrero de 2020. ¿no? Y también en esta ocasión subiré a continuación un video en el cual comento algunas cosas que desarrollo en la nota editorial. Ojalá que esta invitación pues les atraiga y podamos tener mayor contacto, mayor penetración, mayor visibilidad del trabajo que realizan dictaminadores, eh, autores y la, eh, la editorial de la revista. Muchas gracias, buen día.